Hola tal, Hello Hi Bonita y Sayonara Este es un nuevo en el canal y espero que estén con ganas de navidad porque vamos a comenzar Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. A... La noche buena es la mejor época del año Ya que pasan muchas cosas como el Santa te va a traer regalos, canciones navideñas, mucha felicidad entre otras cosas pero lo más importante de la navidad es la familia y hoy en este video te voy a mencionar esos miembros familiares que no pueden faltar en una fiesta de Nochebuena este es muy común en mi país especialmente es esa persona que como le dices su nombre se toma muchas cervezas y termina como un desastre. Carlito, ¿seguro que no has tomado demasiada cerveza? Solo 27 tragos de cerveza, nada más. Se se vuelve, voy por otros dos más. <música> O sea, no hay quien la pague. ¡Vamos a bailar, familia! ¡Yujú! ¡Yoychita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Ah! Es esa que le tiene el regalo perfecto a cada uno de sus familiares. ¡Sí! ¡Regalos para ti! ¡Regalos para ti! Contrario a la anterior ¡Nunca nada! Bueno, bueno, perdónenme Bueno, ahora sí, sigamos ¿Qué me traes, primo Giorgito? Te traigo un abrazo, Jonesy. ¿Qué más? Nada ¿Sería solo eso? Ay, qué malo caño? Es la mejor De todos los familiares En la reunión de Navidad Hacen los mejores platos de comida que son De rechupete la comida, mijitos wow. oh. No, no quiero qué, qué malo Es ese que va a la fiesta de Navidad solo por obligación Porque no cree en ella Vámonos, hijo Pero no quiero ir pues irás porque te obligo ¿Y por qué me estás obligando? Pues porque... porque sí ¿Eres una...? ¿Quieres decir ¡Nada! No. Y eso fue todo Pero antes de irme, quiero que sepan Que no importa el tipo de familiar que sea lo importante es pasar una feliz Navidad con toda tu familia. Ah, y por cierto, díganme en los comentarios qué otro tipo de familia ustedes piensan para la reunión de Navidad para así hacer una parte 2. Y también con cuál se sintieron identificados. Y también no olviden suscribirse al canal, darle un buen like a este video, revienten ese botón de likes. Y también compartan este canal con todos sus amiguitos, pero si estás fuera de alone no olvides, solo suscríbete, pero también mándaselo a tus familiares, pero ya no fuera forever alone tampoco, porque ahora yo soy tu amigo. No olviden también seguirme en Instagram y en TikTok como soundcool 0709 igual, y también no olviden tener su campanita de notificaciones activada para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, feliz Navidad y nos vemos, mis queridos amiguitos.